Hola gente de YouTube, ¿cómo les va? Acá estamos con un nuevo video para el canal de Scarpelli Sonrisitas Parody Y bueno, en este video vamos, les tengo una nueva video reacción En cuanto al tema contra el de Global Offensive De una recopilación de los mejores A's, se le dice Bueno, los mejores Clutch O bueno, las mejores jugadas en situaciones 1 contra... En situaciones 1 contra 4, contra 5 O bueno, más de 1 en resumen Así que, nada, vamos a ver eh, eh, También... Eh, ¿En cuántos eh, llegaron a ganar la ronda lo más rápido posible? Vamos a ver, digamos, los récords en los que se tardaron ciertos jugadores para ganar la ronda. Y bueno, vamos, eh, los dejo con el video y espero que les guste. Uh. ¿Sabrán? A ver... Vamos a empezar No sé si... Bueno, los dos primeros... Los, do... los dos primeros, ¿cuánto fue? Tres segunditos ¿2,5? Yeah. Bueno, bueno A diferencia de los dos primeros, estos salieron de diferentes lugares Así que... Eso es algo a destacar Los reflejos que él tuvo Que el, el tercero tuvo para, para defenderse de esos ataques que le venían de distintos lados What? Me perdí de algo ahí Pensé que eran menos Pensé que eran tres Pero eran los cinco ah. Yo me llevo a meter ahí Me meten Tiro en la cabeza Un saque O sea no no me cubro bien en esa parte Bueno Bueno Sacó las berretas después O sea, se quedó sin balas Y en vez de... Justamente para ser más rápido Sacó las... Las berretas de golpe O sea Para hacer un arma como esa Bastante... Bastante buenas las, kill que, las kills que hizo bastante precisas. Y bueno, el de la el de la DK también estuvo bueno. Okay, One, two, three, four, uh. oh, Así que. avistamientos desde esos ángulos impresionantes y las transiciones están buenas también o sea, solo sé si fue pistol round o no si sí, fue pistol round o creo que no estaba haciendo eco ahí no llegué a ver muy bien qué pasó O sea, lo mataron para yo a salvar el sitio. Bueno, ese ángulo, ese ángulo rotísimo, o sea, el de el anterior, primero que le vinieron todos los tipos amontonados y segundo que él aprovechó un ángulo re roto en ese mapa, ahí levanto juntos y, y él aprovecha el ángulo que está muy roto, realmente le sirve un montón. Encima con la M4A1 que, M4 que es más precisa, pienso yo, que la, la M4A4. O sea, eso le facilitó bastante el tema de la precisión. Bueno. Se ayudó con la granadita ahí. Qué manera de cambiar de ángulo, por Dios. Ahí están los cinco tipos, ahí. ¿Y qué hace ahora? O sea... Yo en esa situación creo que no me alcanzaría un solo cargador. Perdería balas y tendría que recargar. ¡Oh! Uh. Ese salto. Ese salto que te hace muy impreciso, el que pegó el... El tipo que estaban en, que entró antes, o sea, no le iba a favorecer en nada. Ahí va. La mayoría es cuando a uno le vienen los 5 de golpe y están amontonados y él aprovecha eso para. En lo para obviamente matar a todos y en lo posible a la mayoría darle en la cabeza para no gastar tantas balas. O sea, oh. bueno, está bastante expuesto, o sea, se podría cubrir un poco más, pero bien se arriesgó. Uno con seis, eh. Uh, está este este lo, lo supo aprovechar muy bien Muy bueno, es muy bueno Una jugada muy, muy astuta Y también porque de por sí, o sea El Counter Strike es mucho de aprovecharte de los errores que cometen que cometen los oponentes, o sea Te aprovechas y apenas te aprovechás del más mínimo error Y ya puedes sacar una ventaja enorme Uh, ahí ayuda el fuego. Le vino bien, o sea. Lo que les digo, las transiciones y la.. y los avistamientos son muy buenos. Bueno. Es fácil verlo ahí parado, pero. Andan medio estúpidos los otros que no lo vieron. Sí. Uh, uh, uh. Ah. Yo, en, en esa situación, mato como mucho dos y después me matan. O sea... El tema es saber el cargador por así decirlo este creo que era conocido este clip sí este clip en específico era bastante se había hecho viral en un momento ah, buena jugada ah, yo pensaba que se iban a quemar algunas eh no no. No. Ay, no. No es como el segundo. Que vinieron todos juntos por la rampa. Este, es distinto. Bueno gente, hasta acá llegó el video, espero que les haya gustado, no se vayan sin dejar su like acá abajo, compartir el video con su familia, con sus amigos o con quien quieran, síganme en Instagram que lo tienen abajo en la descripción, y bueno, en las tarjetas del vídeo les va a aparecer, eh, obviamente más videos del canal por si son nuevos y les gusta el contenido, si son nuevos en el canal también suscríbanse y de paso háganse miembros también del canal, ya que la membresía es bastante accesible y tiene unos beneficios muy buenos. Y nada, ya saben que si quieren comentar este video, coméntenlo en la pestaña, en la publicación de la pestaña de comunidad, donde tengo el enlace a este, a este mismo video para los que no lo vieron todavía que lo puedan ver. Y nada, nos vemos, hasta la próxima, cuídense, los quiero mucho, bye.